Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a realizar una tienda virtual para vender productos electrónicos o de tecnología aquí tenemos nuestro modelo ya casi terminado, les voy a mostrar cómo, cómo hacerlo, estamos usando la plantilla electro o el tema electro ¿sí? Muy bien, eh, bien y recordarles que estamos dando también tutoriales acerca de eh, realizar páginas web con Wordpress y eh, cómo hacer también tiendas virtuales utilizando Wordpress ¿sí? pueden visitar nuestra, nuestra página web y además también le estamos recomendando si ustedes necesitan alojamiento web, le estamos recomendando estos tres hostings para que ustedes puedan a, partir, a través de estos enlaces que lo encuentran dentro de nuestra página que aquí les estoy señalando que les estoy mostrando. Entonces ustedes pueden adquirir un, un servicio de hosting, ¿verdad? Pueden contratar un servicio de hosting que pueden escogerlo entre estas tres recomendaciones muy buenas que les estamos dando. Pueden comprar su dominio también allí. Muy bien, entonces sin más que decirles, vamos a empezar nuestro tutorial. ¿Sí? Entonces nos vemos allí en el tutorial. Muy bien amigos, entonces vamos a empezar. No sin antes recordarles que si necesitan algún tema o plugin con licencia GPL Pueden ponerse en contacto conmigo Bien, entonces vamos a instalar el tema Electro Para eso, vámonos aquí donde dice Apariencia, Temas Apariencia aquí, Temas Le damos clic allí Bueno, el único tema que tenemos instalado es el que viene por defecto Vámonos aquí donde dice Añadir Nuevo Bien, nos vamos aquí donde dice subir tema, seleccionar archivo y lo vamos a buscar. Vamos a buscar nuestro tema, electro, tengo la versión 2.5.5. Bien, eh, vámonos aquí en esta carpeta que dice TM-medio files. Le damos clic allí. Y nos vamos a encontrar dos archivos comprimidos. El primero dice electro.zip y el otro es electro medio childzip Primero vamos a instalar electro.zip Bien, entonces le damos ahí a abrir y le damos clic a instalar. Muy bien, nos dice que el tema se ha instalado correctamente. Vámonos aquí le damos clic a activar. Perfecto, muy bien, ahora vamos a añadir nuevo, nuevamente, y esta vez vamos a subir, vamos a subir el archivo electro-medio-child.sit, para eso nos vamos aquí donde dice seleccionar archivo, y seleccionamos electro-medio-child.sit, ese es el tema hijo del tema electro, bien, es, es recomendable tener activo el tema hijo en vez del tema padre, muy bien, así que le damos aquí a abrir, y le damos clic a instalar ahora. Bien, dice el tema padre está instalado. Es entonces el tema hijo se va a instalar. Y ya listo, lo activamos. Bien, quedó activado. Fíjense, entonces aquí tenemos activo Electro Child. ¿sí? Y este es el tema padre. Muy bien, entonces tenemos que instalar obviamente el tema padre primero. Ya lo hemos hecho. Muy bien, ahora... Aquí nos sale un mensaje que nos dicen que, que nos recomiendan instalar todos estos plugins. Entonces, pues vamos a, a empezar la instalación de todos los plugins recomendados. Y para eso le damos clic aquí donde dice Begin Installing Plugin. ¿no? Empezar a instalar los plugins. Le damos clic para que se empiecen a instalar. Acá están todos los plugins que nos recomienda. Seleccionamos todo. Ahí. Dando clic aquí a esta casilla. Luego vamos aquí a acciones en lote. Install. Y luego le damos aplicar. Bien, esto va a tomar un poco de tiempo. Así que vamos a pausar el video. Y luego retornamos. Le damos aplicar entonces aquí. Muy bien, entonces como vemos. Aquí ya se han instalado los plugins. Bien, entonces vamos a refrescar aquí. Lo vamos a. Refrescamos, como vemos aquí ya se han instalado todos los plugins, pero ahora tenemos que activarlos, bien. Entonces, marcamos aquí, en plugin, acciones en lote, activar y le damos a aplicar. Bien, vamos a esperar un momento ahí, que se activen. Ok, perfecto, entonces aquí ya están activados los plugins, vámonos a verlos, nos vamos aquí, le damos clic a plugins y aquí plugins instalados. Oh, nos ha redirigido aquí a la tienda de WooCommerce. Entonces, bueno, como WooCommerce es el plugin para hacer tiendas virtuales. Sí, entonces aquí eh, vamos a configurarlo. Bueno, pues podemos empezar a configurarlo desde aquí o hacerlo, hacerlo más tarde. ¿no? Entonces, perdón. entonces, vamos a configurarlo de una vez. Bueno, yo soy de Perú, vamos a ponerle aquí. Perú, dirección, el estado, la forma de, de pago, es dólar. O vamos a ponerle sol mejor, el sol, el sol peruano. Piensa vender productos físicos y digitales? No, vamos a vender productos físicos. Porque recordemos que tenemos que hacer nuestra tienda electro es especialmente para productos físicos, son electrónicos o eh, productos de tecnología, ¿sí? Entonces, nuestro plan es vender productos físicos, ¿bien? Aquí la, esta casilla, su traducción es si deseamos vender productos o servicios de, de manera personal, no, no, la, no la marcamos porque no, no es nuestra intención. Bien, entonces le damos clic aquí a continuar. Le damos continuo. Bien, aquí nos piden seleccionar el método de pago. Bueno, esto lo podemos... Um, de momento le vamos a poner aquí transferencia bancaria. Bien, vamos a ponerle transferencia bancaria. Todo esto lo podemos configurar después, pero... Vamos a ponerle allí transferencia bancaria. Eso lo vamos a dejar igual. A ver, vamos a... Le damos, A ver, vamos a dejar este. Vamos a... Vamos a desmarcar aquí. Porque lo vamos a, a, a configurar después. Por ahora no vamos a, a requerir MailChimp ni Facebook por ahora. Y aquí no vamos a saltar este paso. Muy bien. Nuestro correo, bien, vamos a dejarlo allí. Bien. Listo, visite el dashboard. Vamos a visitar el dashboard. Bien, estamos nuevamente en el escritorio y vamos a darle ahora clic aquí a visitar el sitio. Clic derecho. Y lo abrimos en una nueva pestaña. Bien, entonces, esta es la instalación inicial de Electro. Todavía no hemos instalado los datos de ejemplo. Para este tutorial no lo voy a hacer, pero les voy a indicar aquí si ustedes quisieran cómo pueden hacer para instalar los, los datos de ejemplo o la demo que viene integrada ya con, eh, con, el, con el tema que ustedes este, adquieren. Bien, eh, para instalar los datos de ejemplo nos vamos aquí a herramientas y nos vamos acá donde dice importar oh, okay. aquí nos vamos a apariencia importar demo sí también lo podemos hacer de herramientas pero vamos a hacerlo de aquí desde apariencia, importar demo data import demo data ahí le damos clic bien, y aquí este es un plugin que se instaló conjuntamente con los plugins que instalamos hace un momento, el cual se llama One Clip Demo Import. Es un plugin eh, para precisamente importar los datos de, de ejemplo que, que viene con, con este tema electro, ¿no? Dice asegúrese que este plugin está activado. Bien, entonces vamos a asegurarnos que este plugin está activado. Nos vamos para eso a ah, los plugins, vamos a darle clic derecho aquí abrir en nueva pestaña fíjense este este es el plugin one click demo import si ¿sí? one click demo import one click demo import y precisamente ya está activado bien entonces vámonos y le damos a clic a import demo data esto es lo único que tendríamos que hacer darle clic a import demo data para que se importen todos los, los datos de demostración y nos dice aquí que debemos esperar unos 10 a 15 minutos. Bien, pero hay casos en que estos datos no se pueden importar eh, así con este método y hay que hacerlo de manera manual. Entonces, para esto, aquí nos da una opción para cambiar la importación al modo manual. Si por alguna razón no se pudiera importar con este método, pues al método manual. al método manual. Le damos clic aquí. Bien, y aquí nos pide que, que seleccionemos el archivo XML que viene con el, con el tema, o sea, que viene en el file, en el folder donde está el tema, ¿verdad? Eh, entonces le daríamos aquí a seleccionar archivo, y nos vamos a ver al folder, aquí donde dice Doomy data en este folder, que viene dentro del folder de Electro, ¿no? Doomy data y aquí está el archivo xml este lo tendríamos que importar ¿Sí? le daríamos clic ahí y abrir no entonces ahí se, se importarían ya los datos de manera manual bien, eso es en caso de que como les repito no se pueda hacer de manera automática bien, eh, como les había dicho entonces yo no voy a importar estos datos yo voy a trabajar desde cero muy bien amigos Entonces, me voy a WooCommerce, ¿sí? Y me voy aquí eh, a productos, primeramente. Voy a ir a productos y voy a ingresar mis primeros productos. Bien. Voy a ingresar, dice crear un producto. Crear un producto. Ustedes tendrían que crear su producto e ir ingresándolo, por ejemplo, producto 1. Producto 1 etcétera, poner un, un, añadir un, añadir un texto de descripción, el precio, etcétera, ¿no? Ya, esto le, le dejo a ustedes para que lo puedan ir haciendo. Bien, entonces yo lo voy a hacer y regreso ya con los productos que ya he, eh, he puesto ya aquí en la tienda. Muy bien, yo ya he cargado ya aquí algunos productos. Bien, ahora voy a abrir... Voy a visitar el sitio en una nueva ventana, en una nueva pestaña. Sí, bien, y aquí están ya los, los productos. Bien, ahora sí vamos a comenzar a seguir editando este tema, Electro. Vámonos nuevamente al backend. Vámonos a... voy a ingresar un, un slider. Bien, para eso recordemos, en lo, dentro de los plugins que se instalaron, uno de ellos es Slider Revolution. Bien, vamos a darle clic entonces aquí a Slider Revolution. Y como vemos, eh, no hay ningún slider todavía. Lo que podemos hacer, si ustedes quisieran, es importar los sliders que vienen de demostración. Si lo quisieran hacer así, entonces le pondrían aquí import, Importación Manual. Bien, entonces aquí eh, le dan clic aquí para, para importarlo. Bien, le damos clic ahí Entonces lo buscamos ¿Dónde están esos sliders? Debe estar en la carpeta En la carpeta donde está eh, Electro, ¿verdad? Entonces dentro de eh, Vamos a buscarlo dentro de Dumidata. Y fíjense, esto que dice Home-medio-b1 es Son, son sliders Tenemos hasta 7 Hasta 7 sliders, ¿ven? Son siete eh, archivos comprimidos Sí, entonces estos siete los podemos importar para que nos sirvan como eh, datos de demostración. Pero yo no los voy a importar, si ustedes quisieran lo podrían hacer así, lo único que tienen que hacer es seleccionar los siete, seleccionar los siete y ponerle aquí a abrir, automáticamente se importarán. Pero yo no los quiero importar, yo lo que quiero es hacer un slider nuevo. Entonces, bueno, no es motivo de este tutorial eh, enseñarles a hacer un slider nuevo aquí en, con el plugin Slider Revolution, pero lo podemos tratar eso en otro, en otro video. Simplemente yo voy a hacer aquí un slider y, y eh, lo voy a colgar a, a la página. Bien, entonces eh, regreso ya con slider realizado. Ok, muy bien, entonces ya he hecho mi slider, aquí lo tengo. Bien. Bueno, tengo tres, tengo un, un módulo con tres sliders. Bueno, eso ya veremos cómo lo incrustamos después en la página de inicio. Ahora, vámonos aquí a páginas, todas las páginas. Fíjense, tenemos estas tres páginas nada más. Tenemos instalado WooCommerce, pero por defecto no se han instalado las páginas de WooCommerce. Entonces, vamos a crear las páginas de WooCommerce. Sí, entonces, para eso vamos a añadir nueva página. Bien, vamos a crear la página de carrito. Son las páginas que por defecto debería haberlas creado WooCommerce, pero como no lo ha creado, entonces vamos a crearlas nosotros. ¿Sí? Tenemos la página de carrito y vamos a poner el shortcut. El shortcut es este. El shortcut son, son fáciles de ubicar. En el internet lo pueden ubicar. De todas maneras, se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan tener a la mano también. Le damos publicar. bien, vámonos nuevamente a, a todas las páginas y vamos a añadir una nueva página vamos a crear la página del checkout vamos a ponerle aquí checkout bien, y vamos a ponerle el código o el shortcut Bien, le damos publicar volvemos nuevamente son cuatro páginas las que debemos crear vamos aquí a añadir una nueva página vamos a vamos a crear ahora la página de mi cuenta mi cuenta y vamos a ponerle vamos a ponerle aquí el chorcot este es el shortcut. muy bien Vamos a publicar, vamos a publicar, bien, finalmente vamos a crear la página de mi tienda, ¿sí?, añadir nueva página, mi tienda, o tienda nada más, vamos a llamarle tienda nada más, ¿Sí? tienda, ¿bien? y esta página no, no lleva shortcut, así que solamente la publicamos muy bien, adicionalmente podemos crear también la página de, de, eh, del tracking, ¿sí? que llevaría este chorcot, pero todavía no lo vamos a crear, vamos a dejarlo así nada más vámonos a regresar aquí al, al backend, vámonos Fíjense, ya hemos creado las cuatro páginas que por defecto deberían haberse creado con WooCommerce, pero bueno, lo hemos creado nosotros y le hemos puesto a cada una su eh, shortcut o, o, o, código, o código corto. La única que no lleva código corto es esta página de tienda. Muy bien, entonces ahora vamos a crear una nueva página que va a ser la página de inicio. Vamos a crear dos, ¿verdad? Vamos a crear la página de inicio y la página de blog. Sí, vamos a crear primeramente la página de inicio. Inicio. Sí, la publicamos. Bien, y ahora vamos a crear la página de blog. Todavía no tiene, no tienen, no tiene contenido. Sí, después ahí iremos añadiendo contenido. Pero ya vamos creando y ya está la, la página de blog. Bien, ahora sí, vámonos nuevamente al backend. Después de haberla publicado, ahí está en la página de inicio, en la página de blog. Vámonos aquí a, a los ajustes, vámonos a lectura y vamos a marcar aquí una página estática. Vamos a elegir inicio como nuestra página de portada y como nuestra página de entrada vamos a elegir blog. Bien, y le damos a guardar. Bien, muy bien. Vamos vamos a refrescar nuestro tema. Sí, ahí está nuestro tema, pero ya ahora esta página es nuestra página de inicio, ¿verdad? Es la página de portada. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a, a editar entonces. Vamos a comenzar a editar todos los todas estas secciones de nuestra página de inicio. Bien, entonces continuamos. Muy bien, como hemos eh, creado las páginas de, en WooCommerce, las cuatro páginas, la de carrito, la de tienda, la de checkout, eh, etc., vamos a WooCommerce, precisamente, vámonos a WooCommerce y vámonos aquí a Ajustes. Y vámonos aquí donde dice Productos y aquí nos dice Página de tienda, ¿verdad? Aquí vamos a poner la página de la tienda, ya la hemos creado, se llama Tienda, ¿sí? sí guardamos, luego vámonos aquí donde dice avanzado y nos pide aquí la página de carrito, ¿Ves? inclusive si le, hacemos, le ponemos encima el cursor, eh, dice el contenido de la página que tiene el código WooCommerce k ¿verdad? Entonces la página de carrito es esta, carrito, la página de pago, aquí inclusive podemos ver la que tiene el, el shortcode eh, woocommerce-checkout, entonces esa página nosotros le hemos llamado checkout, ¿verdad? y la página de mi cuenta, la página de mi cuenta es mi cuenta, pues no, la página que le hemos llamado mi cuenta adicionalmente nos pide una página para términos y condiciones, todavía no la hemos creado pero vamos a crearlo posteriormente, bien, ahora sí le damos guardar los cambios perfecto, muy bien, entonces así es como se ve, como se está viendo nuestro tema Vamos a refrescarlo, a ver si ha habido algún cambio. Muy bien, sigue igual. Vamos a seguir editándolo entonces. Muy bien. Entonces, vámonos nuevamente aquí a, a los ajustes. Vámonos a páginas. Todas las páginas. Vámonos a la página de inicio. Y vámonos a editarla. Le ponemos clic en editar. Muy bien. Aquí fíjense, vamos a vamos a ocultar. Vamos a ocultar el, el page header. O sea, el título. Fíjense, esto lo vamos a ocultar. Entonces, marcamos aquí, palomeamos aquí el check, ponemos, le ponemos actualizar, le damos actualizar, vamos a refrescar. Bien, entonces ahí ya no está, ya no está el título de la página. Fíjense lo que vamos a hacer aquí, vamos, vamos a cambiar aquí, le vamos a poner, eh, vamos a editar con, con WP, bakery Page Builder, ¿sí? Entonces le damos clic aquí a este icono. Muy bien, entonces ha cambiado aquí la, la, la presentación. Fíjense que dice Campos personalizados, comentarios. Esto, esto vamos a suprimirlo. Entonces nos vamos aquí arriba, Opciones de pantalla, desmarcamos Campos personalizados, desmarcamos Comentarios. Desmarcamos todo esto. ¿sí? Y le damos actualizar. Muy bien, vámonos. Vámonos aquí. Fíjense, eh, vámonos aquí, a ver. Vámonos de nuevo aquí a, a Bakery. Clic ahí. Sí clic ahí, fíjense aquí en plantilla por defecto fíjense si le damos clic aquí donde dice plantilla por defecto vamos a ir probando la que más les guste por ejemplo yo voy a poner uh, Homepage versión 3 ¿sí? le doy actualizar Sí, entonces voy a ver qué pasa al poner Homepage versión 3. Ahora voy a refrescar aquí en el front End. Sí, vean cómo han cambiado cómo ha cambiado la presentación. Sí, ven cómo han cambiado la presentación. Bien, entonces ustedes ahí también pueden ir, pueden ir experimentando a ver qué presentación les gusta más. Bien, regresamos aquí. Nuevamente damos clic aquí a WP Page Builder. Bien, a ver, vamos a buscar otro, otra versión de Homepage, por ejemplo Homepage versión 1. Le damos clic a actualizar. Vámonos a nuestro sitio a ver al, al frontend. Actualizamos. Y fíjense que en la en el Homepage versión 1, ahí aparece nuestro slider, el que habíamos el que había el que había hecho. Fíjense, ah, se ve mejor creo así la presentación, lo voy a dejar así con esa presentación. Bien, entonces vamos a seguir editando. Vamos a seguir editando ahora la, la cabecera y todo eso. Bien, además, fíjense, voy a de nuevo poner aquí WP Backstage page Builder. Fíjense, en esta vista, en esta vista tenemos aquí, eh, tenemos los bloques, ¿ven? Tenemos los bloques, ¿sí? Inclusive aquí podemos ir jugando con los header. Por ejemplo, aquí, ahorita está en header versión 1. Ahí vamos a ver qué pasa con header versión 3. Sí, vamos a actualizar. Vamos a ver. Voy a actualizar también aquí, en el frontend. End. Bien, ha habido ciertos cambios. Ahí hay que detectar los cambios. Y, bueno, podemos ir jugando ahí a ver qué, qué es lo que nos es más adecuado para lo que queremos. Muy bien, amigos. Entonces, vamos a continuar. Nuevamente me ubico aquí. Vamos a continuar editando nuestro tema. Bien. Entonces, ahora voy a editar todo lo referente a la cabecera, ¿sí? Bien, vamos a editar entonces todo lo referente a la cabecera. Para eso, vámonos a... Vámonos a apariencia, personalizar. Muy bien, vamos a ir personalizando aquí eh, todas estas opciones... Vamos a empezar aquí con el header. ¿Sí? Fíjense en el header tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, esta dice mostrar arriba de la barra, está encendido. Podemos ir jugando a ver qué pasa si lo apagamos, etcétera ¿Verdad? Eh, ustedes pueden hacer eso. Yo me voy a ir a la parte que más eh, me interesa en este momento, que es eh, cambiar este subir un logotipo y cambiar todo esto que está en inglés. ¿Sí? Entonces, para eso me voy a ir acá donde dice eh, su logo. Bien, aquí con este botón subir, nosotros podemos subir desde la biblioteca de medios o podemos subir un archivo y poner nuestro logotipo. ¿Sí? Bien, ustedes desde aquí lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar así, pues, pero ustedes ya saben que lo pueden poner desde aquí, desde subir. Bien, esto que está en inglés lo podemos ir cambiando a castellano. ¿Sí? Entonces ponemos aquí todos los departamentos. Bien, esto también, comprar por departamento. Vamos a cambiarlo. A la, a la derecha a la derecha se va mostrando los cambios que vamos haciendo bueno si lo quisieran ver más detalladamente pues lo abren abren este el front end en otra ventana como esta fíjense ahorita le vamos a dar publicar aquí para ver los cambios pero ya les digo va a cambiar por ejemplo esto esto de, de, de inglés se va, se va a poner a español eh, nuestro logo que ya les dije cómo cómo podemos subirlo también nos vamos a fijar que va a cambiar esto de aquí. Esto que está en inglés, también vamos a ponerlo a español. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a proseguir. Aquí vamos a poner todos los, todos los departamentos. Categorías. Aquí le ponemos buscar por producto. Todas las categorías aquí. Bien, fíjense aquí. Esto es eh, una etiqueta en esto está en html, fíjense aquí dice, solamente le cambiamos aquí la parte que está en inglés, soporte, ponemos aquí soporte, aquí vamos a poner nuestro, el código de nuestro país y nuestro número de teléfono, nuestro número de teléfono para que nos ubiquen. Esto lo estamos cambiando en el. Eh, seguramente alguno de estos eh, cambios no se, van, no se van a reflejar eh, o se van a reflejar, mejor dicho, según el, la versión de, de el modelo de plantilla que ustedes elijan. ¿sí? Bien, y vamos a darle ahora sí publicar. ¿sí? Vamos a darle publicar. Y ahora nos vamos al front-end, refrescamos. Fíjense, aquí ya cambió, ¿verdad? Aquí ya cambió. Ha cambiado ahí. Sí. Esto todavía no ha cambiado porque lo vamos a hacer seguramente. Esto está en el, en el pie de página que ahorita lo vamos a ver. Muy bien, pero así ya vamos, vamos a ir editando nuestro, nuestro tema. Muy bien, vámonos ahora. Con esto retrocedemos, con esta flechita. Y vámonos al footer. Igual, de la misma manera, en el footer podemos ir editando. Ustedes pueden ir jugando con esto. Yo voy a editar lo que está en, en inglés. Voy a poner aquí, suscríbase a nuestro boletín. Bien. Y aquí... Voy a cambiar también esto en inglés. Ustedes pueden poner lo que ustedes crean eh, conveniente. Y reciba 20 dólares. Y reciba un descuento especial. Reciba un descuento especial en su primera compra ¿Sí? eh, aquí tendríamos que, que pegar el código de el código que nos provee algún a, alguno de nuestros proveedores digámoslo así de, de de email marketing ¿Sí? ya lo veremos esto después muy bien aquí también podemos poner un logo un logo y subir nuestro logo. Aquí vamos a seguir editando. Acá, alguna pregunta. Y a menos. Sí, y aquí podemos proporcionar nuestros números. Nuestros números telefónicos. Este dice mostrar la, la dirección en el footer. Aquí está encendido. Ustedes lo pueden apagar. Bueno, sería cuestión de que... Eh, de que ustedes vayan probando cada uno de esos botones. Yo estoy haciendo nada más lo básico. Pero ya les queda de tarea a ustedes para que sigan practicando. Y acá ponemos nuestra dirección. Bien, lo vamos a dejar así. Bien, ya sabemos que de ahí podemos... Eh, modificar todos todo esos datos bien, finalmente vamos a darle aquí a publicar bien vamos a darle a publicar aquí también podemos cambiar eh, los créditos en el footer sí podemos cambiar los créditos en el footer aquí bien, vamos a darle publicar Ahora vamos a darle aquí, vamos a refrescar aquí para ver los cambios que se han realizado en el footer. Bien, vámonos abajo. Fíjense, aquí ya se han realizado estos cambios. Fíjense, aquí está un poquito largo esto, ¿verdad? Entonces, podemos ir modificándolo. Aquí ya se han cambiado, fíjense, la, la información de contacto. Sí, todo esto lo podemos cambiar. Bueno, yo lo he dejado así, con esta dirección, pero ustedes ya saben cómo lo pueden editar. Este, este logo eh, ha quedado así, pero ustedes ya saben, ya les mostré cómo subir, cómo reemplazar este logo. Bien, aquí también... Los créditos han quedado igual, pero ya saben cómo reemplazarlo. Se hace desde el footer. Bien, ¿qué más podemos ver acá? Vamos a ver ahora los menús, ¿sí? Esta parte de los menús. ¿Cómo, lo, lo, cómo comenzamos a editar los menús? Muy bien. Bien, entonces vamos a, vamos a poner aquí algunos menús. Vamos a editar esta parte de los menús. Para eso, vámonos nuevamente aquí. Eh, ponemos la X, damos clic aquí a la X para regresar al, al escritorio de Wordpress vámonos aquí donde dice apariencia menús muy bien vámonos aquí a opciones de pantalla y vámonos a marcar esta que dice categoría de productos ¿sí? marcamos aquí categoría de productos Bien, entonces, aquí se ha, se ha agregado categoría de productos. Ahí lo tenemos. Todas las categorías de los productos que están en, en WooCommerce. ¿no? Bien, vamos a crear un, un menú. Vamos a crear. Vamos a llamarle eh, principal. Un menú principal. Bien, crear menú. Dentro de este menú vamos a poner algunos elementos. Por ejemplo, algunos elementos de página. Por ejemplo, Tienda. Uh, puede ser también mi cuenta, eh, algunas otras páginas que hayan ustedes podido crear. Bueno, yo voy a añadir esos elementos. Además, voy a añadir algunas categorías de producto. Por ejemplo, voy a añadir herramientas para mecánica, herramientas para electrónica, brocas para taladro, herramientas eléctricas. Bueno, esos cuatro nada más a manera de ejemplo. ¿Sí? Aquí están añadidos mis elementos de menú que están dentro del menú principal. Puedo acomodarlos aquí. Por ejemplo, este mi cuenta lo quiero poner al final. Tienda también por aquí. ¿Sí? Bien. Entonces puedo moverlos así de esta manera. ¿Sí? Al, al gusto que ustedes prefieran. Pueden moverlo también para acá. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Ahora vamos a, vamos a este menú. Vamos a asignarle una una ubicación, ¿Sí? por ejemplo, vamos a asignarle a este Off Canva Menú, ¿Sí? el menú principal vamos a asignarlo a la a, a Off Canva Menú, es donde se verá, le damos clic a Guardar, vámonos a nuestro sitio, refrescamos. ¿Sí? Fíjense, si doy, si doy clic aquí a estas tres rayitas, ahí aparece el menú. ¿Sí? Ahí aparece el menú. ¿Bien? Entonces, la ubicación del menú dependerá de, como les digo, la plantilla que ustedes hayan, hayan visto, la versión del Home, ¿verdad? Cuando ¿Recuerdan cuando vimos la versión del Home, escogimos una determinada versión del Home? Entonces, de acuerdo a eso, es que ustedes van a ir colocando la posición de sus menús por ejemplo quiero colocar este menú principal que también se vea por decir en, en el en la nav bar primaria ¿Sí? le doy a guardar y refresco aquí fíjense ahora se ve acá ¿Sí? aquí se ven aquí se ve el, el menú que he creado le doy clic aquí a tienda fíjense ahí se va se abre la, la página de mi tienda muy bien entonces ya saben cómo editar los, las opciones del, para los menús bien entonces lo demás le dejo de tarea a ustedes para que sigan explorando ahora vamos a editar estos bloques ¿sí? vamos a ver cómo editamos estos bloques vámonos nuevamente aquí a páginas todas las páginas y vámonos a la página que nosotros hemos marcado de inicio Vamos a editar esa página de inicio. Bien, entonces aquí están los bloques. ¿sí? Desde aquí vamos a comenzar a editar toda esta zona. Nos va a servir para editar los bloques que vemos aquí. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la edición de los bloques. Bien. Entonces, fíjense, esta, esta sección, como les decía, todo esto eh, pertenece a la. Eh, con esta sección podemos editar todo lo concerniente a los bloques que son estos. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si. Aquí dice slider, si lo desmarcamos y damos actualizar, y luego actualizamos también aquí en nuestro front end. Fíjense, entonces el slider. Eh, desaparece, ¿verdad? entonces desde aquí nos puede servir para poder eh, para poder habilitar o no las secciones ¿sí? por ejemplo voy a deshabilitar esta sección que dice banner le doy a actualizar y vamos a ver si ha habido algún cambio, voy a refrescar voy a refrescar sigue el, el slider Sí, pero aquí ha desaparecido el, un, una sección que, que estaba de banner. Fíjense, voy a, voy a desmarcar nuevamente. Voy a marcar, mejor dicho, banner. Voy a actualizar. Y fíjense cómo aquí... Voy a actualizar también aquí. Voy a refrescar. Y fíjense cómo banner se refiere a esta sección. A este de aquí donde podemos poner un banner. Sí, lógicamente ustedes... Eh, Seguramente deberán preparar un banner con estas medidas. Aquí especifica 1170 por 170. Esas son las medidas del banner. Bien, yo lo voy a desmarcar. No me interesa tener esta sección por ahora. Y le voy a actualizar. Bien. Entonces, cada una de estas secciones, ya saben, la pueden habilitar o deshabilitar desde aquí. Pero ¿cómo le editan? Por ejemplo, esta sección que dice eh, Ads Block. Y aquí a la izquierda dice también Xblock Desde aquí la podemos editar. Desde aquí podemos cambiar, por ejemplo, todos, todo este texto. Voy a ponerlo a castellano. ¿no? Por ejemplo, podríamos poner aquí Comprar Ahora. Podemos ponerle un enlace. Un enlace a la página de Comprar Ahora. o Sería, por ejemplo, a, al... al a un botón, por decir, podemos subir una imagen. Vamos a ver si tenemos una imagen por aquí. Una imagen que nos... Una imagen... Vamos a ver. Vamos a ponerle cualquier imagen, a ver. Vamos a ponerle a este, por ejemplo. No sé si me ocurre. Vamos a ver si funciona con esa imagen bien y le voy a poner actualizar a ver vamos a ver qué pasa Sí, actualizo también aquí en el frontend Sí, vean ahí está la imagen ¿Sí? y así pueden ir eh, ustedes pueden ir este, editando todas todos esta esta sección bien Quitar la imagen, voy a remover esta imagen. Bueno, ustedes pueden poner otra y así ya saben cómo pueden editar todas esas, toda esta sección. Bien, le pongo actualizar. De la misma manera pueden editar la sección de Dials and Tax Block. si por ejemplo, aquí le pueden cambiar a a castellano, oferta especial, le ponemos. Sí, entonces aquí también ustedes pueden cambiar si quieren que muestre un, una selección random de producto o los productos eh, más recientes, etc. Pueden cambiar si quieren que presente el descuento por precio o por porcentaje. Si sí pueden cambiar todo esto, esto vamos a ponerle aquí destacados. vamos a dejar igual acá en venta descuento vamos a ponerle en descuento lógicamente ustedes aquí tendrá que lo que le pongan ustedes tendrán aquí que configurar por ejemplo si le pongo productos destacados aquí tendré que eh, tendré que tendré que seleccionar esta opción verdad pero como le he puesto en descuentos le pongo este, esta opción bien por ejemplo, aquí, a ver qué opciones me. Productos recientes. Vamos a ponerle aquí, productos recientes. Bien, luego vamos a actualizar. Sí, refrescamos aquí. Bien, entonces fíjense, todas estas, todo esto ya ha quedado editado. Muy bien. De la misma manera pueden hacerlo con las demás secciones. Bien, entonces lo voy a dejar allí para que ustedes sigan sigan practicando con las demás secciones y pueden editarlas desde allí. Ahora lo que me interesa a mí es irme a editar esta parte de aquí, ¿sí? la parte del de, de footer, y vamos a ver cómo, cómo editamos esta parte. Bien. Entonces, vámonos nuevamente aquí al, a nuestro backend. Eh, voy a clicar aquí en general. Voy a, este bloque de app, app block lo voy a, lo voy a quitar, ¿sí? Y le voy a poner aquí Actualizar. Lo voy a quitar porque no quiero, no quiero aquí este bloque, ¿sí? Si lo actualizo, entonces seguramente va a desaparecer ese bloque ya que lo he, lo he desmarcado. Bien, listo, ahora sí vamos a editar aquí los widgets en el footer. Entonces, regresamos aquí, vámonos aquí a ver las páginas, vamos aquí ahora a apariencia, a apariencia personalizar, vámonos aquí al footer. Quiero ver los widgets en el, en el footer. Bien, entonces tenemos aquí, fíjense, dice mostrar eh, los botones en el widget. Si nosotros le ponemos apagado aquí, si le ponemos apagado aquí, le damos publicar se lo voy a apagar y le doy publicar. ¿Sí? Le doy publicar. Fíjense, estos son los widgets del footer. A ver, lo voy a, lo voy a refrescar. Y fíjense, han desaparecido. ¿Sí? Han desaparecido. Eso quiere decir que son los widgets en el footer. Ahora, ¿cómo editamos eso? Bien, voy a regresar aquí. Nuevamente le voy a dar encendido. Voy a dar encendido y le voy a dar a publicar. ¿Sí? Tenemos tres tres widgets en el footer. Bien, entonces aquí les eh, cliquen en la X para regresar al escritorio y nos vamos aquí a eh, Apariencia Widgets. Bien, fíjense, estos son los. Aquí tenemos Footer button, Widgets. Aquí, aquí vamos a agregar unos widgets que se que se verán que se verán aquí en esta parte, sí listo entonces yo voy a agregar bueno ustedes pueden ir experimentando qué widgets van a agregar pero yo quiero agregar por ejemplo la categoría de lo de productos esto lo quiero poner en el footer botón widget entonces ¿qué, ¿qué hice le di clic aquí se desplegó se desplegaron las opciones y luego clic en footer botón widget añadir widget sí ahí está le puedo poner un nombre ordenar Ordenar por nombre, ordenar por categoría, etcétera. Aquí pueden jugar ustedes con estas opciones. La voy a dejar así por defecto y le damos guardar. ¿Sí? Además también voy a poner un widget de buscar producto. ¿Sí? Entonces le pongo aquí buscar producto y lo y lo dirijo al, al footer botón widget. Añadir widget y ahí se ha añadido. Aquí le pongo buscar producto como título. ¿Sí? Buscar producto como título guardar bien, entonces si nos vamos nuevamente al front end y le doy a refrescar fíjense aquí se han añadido los widgets que justamente quería categoría de productos y buscar Sí, muy bien entonces hay, ustedes pueden agregar los widgets que ustedes crean conveniente y bueno bien aquí la, nuestra página ya está quedando entonces casi finalizada. Muy bien amigos, este tutorial lo voy a dejar allí, cualquier consulta ya saben pueden hacerla, les voy a dejar mi número de contacto debajo de la descripción de este video y bueno, espero que les haya servido de algo eh, este tutorial. De